Hola, vamos a intentar poner en práctica este tema. Te presentamos un ejercicio en el que podemos trabajar las conjunciones polivalentes. En esta práctica la forma de trabajar será continua. Primero te iremos presentando las frases, después te daremos un momento para intentar resolverlas y por último recibirás el feedback de forma inmediata. La idea es indicar el significado de la oración que te presentamos a partir de tres posibilidades. Veamos un ejemplo. En la frase siguiente, cuando vaya a Madrid la visitaré, la opción correcta es la C, acción futura, porque se trata de un hecho que no ha ocurrido. Como puedes observar, la oración introducida por cuando tiene el verbo en modo subjuntivo. Ahora, vas a intentarlo tú. La frase que tenemos es la siguiente. Como me gusta la paella, la cocino todos los fines de semana. ¿Qué sentido tiene la frase introducida por la conjunción como? En este caso, el sentido es causal donde el cómo podría ser sustituido por la conjunción puesto que, por ejemplo, yo cocinaré mientras tú laves los platos. ¿Qué sentido tiene la frase introducida por la conjunción mientras? Como puedes observar, la conjunción mientras tiene valor condicional. Venga, analicemos la siguiente frase. No te prestaré mi coche aunque te pongas de rodillas. ¿Qué sentido tiene la frase introducida por la conjunción aunque...? Como has podido comprobar, la opción correcta es la C, acción hipotética, porque no se trata de un hecho que se haya producido. La construcción se realiza con subjuntivo. Veamos ahora otra frase. ¿Qué sentido tiene la frase introducida por cómo en la frase como no lo llame se enfadará contigo? En este caso, la conjunción como está introduciendo una oración en modo subjuntivo. Por lo tanto, tiene sentido condicional. Vamos a por la última. Cuando tengo tiempo, leo mucho. ¿Qué sentido tiene la frase introducida por la conjunción cuando en esta frase... El significado de esta frase es la A, acción habitual. El cuando puede ser sustituido por cada vez que. Bueno, te animo a que sigas practicando con las actividades que te proponemos en este módulo.